Y esta noche vamos a hablar del tema La necesidad de recibir a Jesucristo Es importante recibir a Jesucristo Las relaciones humanas están basadas en la comunicación Sin comunicación es imposible lograr ponerse de acuerdo O hacer entender a lo que queremos expresar ...dar a conocer lo que sentimos... ...pensamos... ...y etcétera... ¿No? ...por ese mínimo debemos existir dos cosas... ...una comunicación en un emisor... ...un interceptor ...y en nuestro intersector es Jesucristo... ...está llamando... ...emisor... ...a todos los seres humanos... ...intersectores... ...para que decidamos... Volver a establecer la mejor relación que cualquiera persona puede llegar a tener. Mi relación con Dios. Apocalipsis 3.20. ¿Qué no dice en el libro de Apocalipsis 3.20? Bueno, vamos a vamos a resumirlo. ¿Qué no hice en el libro de Apocalipsis 3.20? Mira que dice en Apocalipsis 3.20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que dice en Apocalipsis 3.20. Qué tremendo mensaje, ¿no? A Dios esta noche. Tú que estás escuchando, tú que estás viendo, quizá vas a ver ese video en TikTok, en mi canal de YouTube, en mis redes sociales. Yo sé que Dios te va a hablar a través de ese tema. Y el tema que vamos a hablar es la necesidad de recibir a Jesucristo. Es importante, porque el hombre no puede establecer esta comunicación con Dios. Número uno, el hombre está sordo espiritualmente. No puede escuchar a Dios porque está muerto espiritualmente. ¿Qué dice en Efesios 2.1? Eso no dice en Efesios 2.1 y vamos a leerla de esa manera. En Efesios 2:1 dice, "Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en nuestro delito y pecado." Eso es lo que dice en Efesios. Wow, qué tremendo, qué tremenda palabra nos dice en Efesios. ¿No? Y en el punto número 2 dice que el hombre habla un lenguaje diferente al de Dios. Esto es a, hace que no pueda extenderse con Dios. El hombre habla del oído. Dios habla del amor al hombre. Habla guerra. Dios habla de paz. El hombre habla de rencor y de orgullo. Pero Dios habla de perdón y humildad. Y el hombre habla de, la, de lo terrenal. Pero Dios habla de de lo celestial, y etcétera, pero que no dice el libro de Marcos, Marcos 9:7. Wow, que tremendo, Dios nos manda cosas tremendas no en Marco Dios nos manda cosas tremendas en el libro de Marcos 9:7. Y vamos a leer de esta manera en el libro Marcos 9:7. Nos dice: Entonces vino una nube que le hizo sombra desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a Él oí, ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras nos dice el Señor en esta noche! En ese tema poderoso que lo llamé, titulado, La necesidad de recibir a Jesucristo, es necesario. Por eso leímos Marco 9.7, pero también nos no damos cuenta que dice en Efesios 2.2, en Efesios 2:2, Dios también no habla, Dios también no, no deja un, un texto tremendo que dice en los cuales anduvisteis en el tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la protesta del aire, el espíritu es ahora opera a los hijos de esa obediencia. Qué tremendo no dice este personaje. Pero en el punto número 3 también Dios no habla, que dice que el hombre, Dios no habla en el punto número que el hombre está sintonizando con el diablo. No con Dios. Y eso es lo que hace un ser desobediente. La desobediencia se produce cuando no escucho la dirección, sino mi propia voz. Pero que dice en Efesios 2.2. Dios también nos habla en Efesios 2.2. Y nos dice, a los cuales anduviesen en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la protesta del aire del espíritu, que ahora espera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra nos habla Dios! Pero ¿qué dice en el punto número 3? El número 4 dice, el ser humano ha perdido sus valores y desconoce sus propios esta es la consecuencia de no tener comunión con Dios. Wow, ¡Qué tremendo! Pero nos, nos preguntamos nosotros, ¿cómo puedo entonces volver a relacionarme con Dios? A veces todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo eh, volver a relacionarme con Dios? ¿Cómo puedo regresar al primer amor de Cristo, no? Pero Dios te dice, esta noche, presta atención... Te invito a que tomes atención, poner todos nuestros sentidos a la invitación hacia Jesús. En Apocalipsis 3.20 Dios nos dice... Apocalipsis 3.20 Dios nos dice... Apocalipsis 3.20 Dios también nos habla. Y acá nos dice Dios. Es un tema tremendo. Ve aquí que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué tremenda palabra, ¿no? A Dios, ¿no? Que él está a la puerta, ¿no? Él va a cenar con nosotros y, y él va a estar con nosotros, él va a estar conmigo, ¿no? Cuando nosotros le abrimos la puerta, llamamos, ¿no? Y, y Jesús oye nuestra voz. Por eso que en Apocalipsis 3:20 dice: He aquí que estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Dice: No, por eso que a todos a veces se le dice que solo basta una oración, no solo una palabra. Dios nos escucha a través de una oración. solo tener un corazón disponible, un corazón humilde. Dios no va a escuchar a la puerta, para que tú puedas entrar a los brazos de Dios. Puedes tú relacionarte con Dios de nuevo, pero si tú abres la puerta de tu corazón, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Pero invitar a Jesucristo a mi vida, como Señor y Salvador, a través de una sencilla oración, es tremenda. Porque Jesús está a la puerta. Él te quiere abrir sus brazos. Él te va a escuchar. Dios está en la puerta. Por eso el tema de hoy yo quiero decirle ¿eh? la necesidad de recibir a Jesucristo. Es importante recibir a Jesucristo. Porque por nuestra fuerza no podemos lograr absolutamente nada. Pero que no dice en Apocalipsis 3.20. Recuerda esa palabra. He aquí yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré y cenaré con él, y él conmigo. Así que este fue el devocional de esta noche, el tema que le titulé, La necesidad de recibir a Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo tema, que el tema que voy a dar se llamará, Mi nueva relación con Dios. Wow. ¡Qué tremenda! Mi nueva relación con Dios. Los espero. Sigan nuestras redes sociales. Estamos como Radio Renovado por Cristo. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Bendiciones.